Hola a todos, hola Olita, bienvenidos al canal. Escenario en Karelia. tanques de Israel. Aquí en esta ocasión, MAMX 13, tres zonitas por conquistar las típicas, el típico escenario de Karelia. la zona aquí pegadita al lado nuestro. La B es la clave de este escenario. Y la C es la de ellos. El enemigo está tomando la zona C. Y nosotros vamos rápidamente a tomar la zona. A. Y llegando. Tirando botes de turno. Rapidito, Amigis 13. Tomamos y nos largamos. Empezar al bombardeo. Claro está. Y hay que largarse de aquí lo antes posible. Vamos. Ahí está. Zona capturada. Vamos a volver. Corre, corre. Y hay barcas ahí cerquita. ya se aventuran a correr por la parte izquierda del escenario, corriendo hacia el respawn. Es otra acción. Y nosotros, venga, puesta arriba. 170. Pues soy el único que está yendo aquí a la, a la zona B. Vamos, tío, corre. Uf, ¿cómo te cuesta? Bombitas, hay. Al lorito. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Uh. Una, una furgoneta ahí está el camión camión de misiles, ahí lo tengo ah, qué pena, se escondió está tomando eh. pues hay que entrarle rapidito venga este tío no tiene torreta y es rápidamente aparecer y zurrarle, ahí vamos ahí está destruido, tomando eh. vamos a ver vendrá alguno más a ver, a ver, a ver fuego de artillería, un mito Ah, ¿qué es esto? Antiario. BTRZD. Pues me ha hecho polvo. Va, Estaba tomando B. Vehículo rápido. M51. Pues desde el mismo sitio vamos a salir. A ver. Vamos al lío. Artillería en la zona B. Está el antiario justo ahí. Han capturado B. Mal rollete. Pues sí, si se han capturado B. Bueno, el despliegue de mis compañeros va por esta parte mejor. Bajando poco a poco, acercándose a C. Bomba. ¡Oh, cayo lejos! Cuidadín, el marder, esa marca, vale, correcto. ¿Qué es eso? ahí arriba en B, y empiezan a asomarse, han tomado la zona y están justo ahí, a ver qué es lo que pueden pescar, impacto, muy bien, hombre, destruido, ojo por ojo, muy bien, pues la artillería le la que hay encima, el pollo, qué es eso, hombre, ahí hay un, ahí está el colega, 450, ah. árboles, llevamos cargas huecas, eso, a ver, a ver, a ver, a ver. no veo bien, silueta, Parecía una silueta. Con las cargas huecas es imposible, a no, ser, a no ser que le des bien al blanco. Si tocas cualquier cosita, ya sabéis, estalla. Una valla, un árbol, lo que sea. Un proyectil perforante, hierro contra hierro. Ahí arriba están. A ver, a ver qué vemos por aquí. Nada. Arbolitos. La pena es que quizás ellos me estén viendo a mí y yo. A ellos no. Eh, por ahí pasan. Ahí está, impacto en la torreta. Eso era un T-44. ¿quién dispara? Ahí está el colega. Ah, impacto, se escapa. El tío se ha girado. Madre mía, he perdido un tiempo precioso ahí mirando al otro sitio. Pero, pero ahí está, ahí está, ahí está. Eh, no te muevas, quieto, quieto, quieto, quieto. Ahí está no te escapaste, mm, me tenías enfilado, pues sí, me ha tocado pero esa carga hueca ha destrozado el colega, muy bien, ahí estamos reparados nuestro equipo captura la zona B, estupendo, muy bien, ¿qué es eso? acercándose a, que es un tanque, tanque medio aviones, como empiezan los aviones a darnos la lata pues empece, empieza la pesadilla lo siento mucho por mis compis, los pilotos de Ibis son muy buenos, pero claro, es cuando los tienes a tu lado venga, ¿qué pasa en B ah, han parado a capturar B, muy bien, muy bien ese Tiger 2, avanzando estupendo ¿qué pasa en B, compis? ¿estáis tomando? 400, algo menos 450, era la zona B otra vez, está tomando la zona B? ¿pero qué cojones? cazacarros mucho humo hay por ahí mucho humo hay pareció ver algo joder han tomado ve un antiaéreo lo han marcado el tío está por ahí Buah, no se ve nada con tanto jaleo Y hay un antiaéreo, ZSU Puede haber sido este Tenemos artillería A ver dónde la podemos colocar ¿Eh? ¿Qué es esto? Otro compi que asoma el morro y le zurran Ese, ahí está Ese tío, ahí estaba el colega Estando ahí, ¿no? No, parece que arde. Parece que arde. Otra marca justo ahí. Y cerca de A. Está justo ahí. Cerca de A. Vaya tela. Pues se nos está dando la vuelta. La fiesta aquí. De mala manera. ¿eh? Vamos empezando muy bien, pero. Esto se está yendo al garete El humo ahora no me protege Cuidado Tanque pesado por ahí arriba Joder, míralo Anda colega ¿Qué haces? Mejor ahí Aseguramos el tiro No voy a ser que rebote en el chasis de nuestro otro compañero Bueno, si te pones al huevo Así, pues No lo vamos a desperdiciar Uh -huh. hice bien en no moverme bueno, si ese tío ha llegado hasta aquí puede ser que más pajaritos estén de camino por aquí cerquita aparte si ya me han visto disparar pues me quito del sitio ahí está, tomando B venga, venga, tío, muy bien, muy bien Otro caza carros cerca de A a ver si es capaz de defenderlo y delante, mira, ese avión dispara. Vaya, con las ramas de los... ...demonios. Ahí está, JPZ, es el cazacarros. Pues, a ver, a ver, qué nos encontramos. Hay que asomarse con mucho cuidado. El problema son estas ramitas. Muy bien. Coño. Joder. Madre mía, ¿cómo está la gente hoy? Está un poco despistada, ¿no? Quieto. Vale. O oh, esa bomba iba por él. Tres ataques sombríos. Pues no sé cómo el tío no me ha visto. Ni el de antes, ni el de ahora. Mejor, mejor. Mejor que hubiera sido al revés. <ríe> Nuestro equipo... Capturando la zona bien bueno, ya la zona bien. ya es que ya es que paso Porque es, es que Cada vez que miro está cambiando de color 300 A ver, a ver a ver 1, 2, sí, sí, sí 180 a un cuadrante Aproximadamente por ahí Petardos Más petardos A ver, colega. Por aquí, por en medio del campo. Qué mal rollo. Muy mal rollo. Me preguntan qué pesado me acompaña. Otro compi. Vamos a ver. Colega. Otro. Otro. Quién es, quién es, quién es un uh, bisel, se me escapa oh cebollazo cebollazo mi compi se acabó vamos a hacer que aquí no ha pasado nada ¿Qué es eso, hombre si sí, se sí, me ha escapado por un pelo quizás, quizás sea, sea el enemigo para capturar la zona quizás sea el diesel que vi antes, era un, creo que era un diesel aviones venga con pistomar B ahí está, es este ¿no? creo que sí, ahí está era este el que antes vi pasar era ese. Sin fallar, sí. Venga, vamos a ver. Porque si alguien más viene por aquí. Bomba. ¡Uy! Oh, ya me vieron, ya me vieron. O sea. Si me ha caído la bomba es que me han visto. Y estoy más que marcado, marcado, marcado. Oh, qué pena, hay más gente ahí. Ahí hay otro que dispara. Me he quedado justo tapado por las rocas, si no, incluso hasta muy dado tiempo. Venga, artillería en B desde aquí Ah. otro que sube por ahí pero claro, con los binoculares sí lo veo con el cañón pues no le puedo entiñar es una pena sí, me escapo mal pinta esta partida está capturando B el enemigo pues claro Ahora sí. Antes no lo veía. A ver, a ver, a ver. Vaya. Capturada C. Esto ya tiene muy mala pinta. Pero muy, muy mala pinta. Hombre, ahí viene uno, quién es? 400 Impacto. Venga, no fastidies. Impacto dice. Será posible si lo tienen que haber reventado a la Centurion. Pues le debéis de meter abajo en la en la en la cadena. Va ah, mierda. Ese tenía que haber caído. Pues pues, pues esto ya no tiene más historia. Aquí se va a acabar la partida porque aquí ya poco más podemos hacer. La zona A. No hay nadie defendiéndola. Están en B ahí ya en plan camperos y de acercas te van a freír. Pero vamos. Totalmente. Vemos ahí un compi, un cazacar perdido la mano de Dios por ahí en D5 y esta partida pues, pues yo creo que joder, salir va a ser un poco suicidio disparo nada, nada va, esto está perdido Ay, tenemos por aquí aún un... Okay, un carro pesado un carro pesado viene por ahí pues vamos a ver qué me encuentro tengo a la derecha ahí estaba justo Demasiado cerca, pensé que estaba más lejos T26 E5 Pues tenemos más para salir ¿Para qué le doy, tío? Ah, se acabó, se acabó, se acabó se acabó. Tíralo un buen like si te ha gustado la partida Suscríbete si no estás suscrito Y vamos a ver el colega que nos depara Cuarto en el equipo Habiendo perdido 20.000 pepinacos 6 destruidos, 6 críticos, 12 impactos, una zonita capturada, 93% de actividad No ha estado nada mal. Pues nada, abajo, caja de comentarios, enlace, Discord, Facebook e Instagram del Escuadro. Y si recuerda que también subo mis intros a TikTok. Esto ha sido todo en Carelia y nos vemos en un próximo. Granada, suscríbete. Субтитры